Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Prefacio. En el dorado anochecer, bogamos lentamente, los brazos sienten se ceder al remo débilmente. Qué dichoso desfallecer las manos sin oriente, y qué implacable triple voz suena en el dulce olvido pidiendo extrañas invenciones de quieto y lírico sentido. ¿Cómo callar indiferente sintiendo su latido? Dice apremiante la primera voz que comienza el cuento. La segunda no nos reclama, lógica de argumento, y nos acucia la tercera, con anheloso acento. ¡Oh, qué silencio más profundo se impone a todo ruido! Es la Tierra un maravilloso país desconocido, lleno de seres que convierten en real lo fingido. Cuando la fuente imaginaria se agota en la inventiva y a los cristales del ensueño la luz se les esquiva, ¡Siga el cuento! claman los seres, que tanto nos cautiva. Así el país maravilloso sobre el yunque del yo, episodio tras episodio, su leyenda forjó, y al ocaso, un mundo de amigos, el alma nos pobló. Recibe, Alicia, este pueril, libro con mano tierna y ponlo allí donde la infancia salva la vida interna, como el ferviente peregrino guarda una flor eterna.